Bien, en este tutorial vamos ya a ver cómo vamos a ingresar todas nuestras piezas que van a conformar el archivo de manufactura. Bien, este es el archivo modelado de, bueno, del archivo manufactura que creé en un video anterior. Este. Sí, aquí vamos a agregar lo que es nuestra mesa de trabajo, clamps, eh, prensa si la ocupamos. Y nuestra pieza a maquinar Bien, vamos a empezar En la opción modelado Vamos a agregar Todas nuestras piezas Que va a ser Mesa de trabajo <coughs> Origen absoluto sí. Ahí está esta la vamos a fijar para que nunca se mueva de su posición. Vamos a poner una restricción de fijación. Vamos a ocultar nuestras restricciones. Y ahora vamos a agregar lo que va a ser la prensa. vemos como así está bien no tenemos este como no tenemos eh, referenciada como sólido sí esta ya la colocamos la fijamos a la parte superior de nuestra mesa Y vamos a colocarla al centro, más o menos ahí así. La giramos, y vamos a poner una restricción de que siempre sigan los centros para poder sujetarla con contra la mesa, de dos puntos, aquí. aquí, sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es colocarla en unos layers donde siempre van a estar, este. Nuestras piezas que ya en un video anterior vimos cómo crear las capas ¿Sí? Esta la vamos, la prensa la vamos a colocar en nuestra categoría de prensa que es el layer número 41, vamos a aplicar ¿Sí? Y nuestra mesa de trabajo en el layer número 40 Aceptamos bueno, aquí me falló algo. Es esta. En el 41 vamos a aceptar. Y la mesa de trabajo. En el layer 40. Sí, aquí ya se colocaron en su respectiva capa. <coughs> ¿Por qué hice esto anteriormente? Para únicamente apagar desde aquí. Y, y, y que nuestros, nuestras piezas estén en su respectivo layer con su respectiva operación bien ahora vamos a agregar nuestra pieza de trabajo que vamos a maquinar vamos a empezar con la pieza inferior vamos a ok lo agregamos con referencia sólido aceptar Nuestro primer maquinado va a ser este, la parte superior de nuestra placa. Vamos a ocupar una segunda operación para maquinar la parte inferior de la placa. Para eso tenemos que agregar otra pieza más. Vamos a copiar. Para crear una segunda pieza. Pero esta, como les decía, va a ir girada para maquinar la parte de abajo Bien. entonces nuestra primera operación para el maquinado de esta placa la tenemos que colocar en, en el, su respectivo layer ¿sí? que es el sólido que vamos a maquinar en la operación 1 colocarla en el layer número 2 aceptar y esta placa que va a ser la operación número 2 seleccionamos operación 2 del sólido, que es el ayer número 8 y damos a aceptar. Bien. Aquí ya tenemos nuestras dos piezas, operación 1 y operación 2. Ahorita vamos a posicionar nuestra primera pieza, a poner restricciones, sobre, vamos a poner distancia porque vamos a crear tam también este un stock vamos a simularlo para poder posteriormente maquinarlo le decimos aquí que sea 125 milésimos de pulgada de distancia <coughs> sí Vamos a posteriormente a simular, en otro video tutorial, vamos a simular el stock. Ahorita en este nada más vamos a colocarlo en nuestra mesa de trabajo. Bien, esta pieza la vamos a colocar al centro de nuestra mesa de trabajo. con restricciones ¿Sí? igualmente nuestra operación número 2, nuestra pieza que vamos a, a maquinar en la operación 2 esta si la vamos a colocar a ras de aquí porque en la primera operación ya va a estar maquinado la parte superior que en esta en esta operación la parte superior de la primera pieza va a ser la parte de abajo entonces la vamos a colocar a ras de la mesa y también al centro de nuestra de nuestra mesa Bien, listo. ¿Qué, vamos, ¿Qué más vamos a ocupar? Vamos a ocupar clams para la sujeción de nuestra mesa. Vamos a agregarlos. Ponemos el clam largo. Vamos a darle en seleccionar origen para poder poner repetir tras agregar vamos a colocarlos por aquí bien ahora vamos a girarlos 180 grados. Let's be 180 grados. No, no más 90. Sí. Listo. Bien. Estos clamps lo vamos a poner en el layer Número Bueno, tenemos que el layer es Estos van a ser los laterales Los colocamos en la operación 1 Los clamps laterales es... van a ir en el layer 6 Y los clamps superior e inferior Van a ir en el layer número 5 Bien, nuestro navegador de ensambles está siendo más extenso. Es por eso que yo les decía que hay que crear las capas para poder distinguir los clamps, los laterales de los superiores, también nuestras piezas. Si ¿Sí? se fijan, todo esto corresponde a la operación número 2. Va a haber más clams que posteriormente van a ir aquí abajo después de la operación en la operación 2. Bien, voy a poner pausa para crear los más clams, colocarlos eh, con sus respectivas eh, restricciones. Ahorita regresamos. Bien, aquí ya estoy por terminar. Lo que es la colocación de mis clams en mi segunda operación. Distancia 1, aceptar. Bien. Aquí ya tengo acomodado lo que son nuestros clams. <coughs> Ahora solo. Hace falta colocar pues, nuestros clamps sobre qué rendija va a ir nuestro, nuestro clan para la sujeción. ¿Sí? Vamos a colocarlo ahí y este también en su respectiva este, ranura de la mesa. colocarlo ahí y este lo colocamos aquí Eso más abajo ahí así <coughs> bien listo como les comentaba estas todas estas piezas van a ser parte de nuestra operación número 2 y de aquí hacia arriba va a ser nuestra operación número uno. Es por eso que hay que colocarla cada pieza en su respectivo layer o capa. Bien. Bueno, eso sería todo. Espero les haya servido. No se olviden de suscribirse. Y darle manita arriba de me gusta. Para seguir haciendo estos videos tutoriales. Ya en el próximo video vamos a ver cómo eh, realizar nuestro archivo de manufactura. ¿Sí? Y empezar a hacer lo que son los, los maquinados. Nos vemos.